que estamos distantes pero estamos más cerca que antes. La verdad es que esta pandemia en vez de alejarnos creo que nos ha acercado muchísimo más. Así que bueno, este es el segundo programa de nuestro escenario. Hoy tenemos un invitado de lujo también, Leonardo, así que pues estamos ya listos para recibir a una voz importante también de nuestro querido cantón catamario. Así que Leo, vamos a recibir también a quienes son las estrellas también en nuestro programa, en nuestro escenario, que son nuestros auspiciantes, a quienes les damos la gratitud y la cordial bienvenida también a ser parte de lo que se genera aquí en La Voz del Sol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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en y Valladolid, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 ¡Consultorios Médicos Martínez! ¡A la vanguardia de tu salud! Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas. Comentarles que estamos en vivo y en directo. Si hay algún inconveniente, por favor, quiero y queremos que nos disculpen. Como siempre, las cosas en vivo siempre nos suelen salir como a veces estamos planificando o planificado. Pero bueno, acá estamos ya con, con Ramiro. A ver, no sé qué pasó con Brian tiene problemas eh, con el internet, sí. Eh, me parece que algo sucedió y bueno, eh, vamos sí, a... estamos atentos, eh, como tú dijiste, las cosas en vivo eh, siempre se presentan como son, reales, tal como está pasando en este momento, pero es parte de lo que queremos a, a diario contarles, presentarles en 30 minutos aquí a través de la voz del sur. Y bueno, vamos a lleno entonces a conocer... A escuchar también, si nos queda tiempo, algo de trabajo de este joven músico catamayense, muchos ya lo conocen, pero también hay un gran número de personas que quisieran conocerte y lo van a hacer en esta noche, Brian. Así que te damos la más cordial bienvenida, Brian Saitama es un joven músico catamayense. Eh, Brian, qué gusto tenerte aquí en este programa que arranca recientemente acá en Catamayo, eh, qué bueno disponer de tu, de tu tiempo también. Y queremos que nos cuentes, que le cuentes no solo a Catamayo, sino al mundo entero. ¿Quién es Brian? ¿Cómo y cuándo nace esa pasión por la música? Muy buenas noches. Este, primer, primeramente, el gusto es mío. Agradecer la invitación por aquí en este grandioso programa, como es La Voz del Sur. Este... Pues soy un joven, como usted dijo, un joven chico y actualmente tengo 19 años eh, y estudio, mis estudios los estoy realizando en la universidad, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y pues la pasión, la pasión por la música, la música me ha gustado desde muy pequeñito, recuerdo que tenía 5 años y yo me ponía a cantar las canciones pero comencé a estudiar en sí lo que es la música a partir de los 11 años y fue cuando ahí también este, tuve mis primeras presentaciones, que, que es difícil de olvidar las primeras presentaciones, los nervios, ya sabes ¿Cuál fue esa primera presentación? ¿Puedes contarnos brevemente? Claro, desde la primera presentación fue en el, en el colegio de la Nuestra Señora del Rosario, ahí canté unas baladitas muy románticas y, y fue, fue espectacular aunque sí me ganaron también los nervios, pero se pudo. Y ese fue prácticamente como el, el primer paso, el empujón que tuviste. Es, me imagino que tu familia fue el primer, eh, la primera parte de apoyo en este caso para poder impulsarte, y, eh, porque a lo mejor otra persona eh, quizá eh, hubiera quedado ahí, quizá se hubiera desanimado, no hubiera avanzado, pero en cambio tú, eh, seguiste adelante, a pesar de que en esa primera presentación quizá no salió de todo bien, pero tú seguiste adelante y sobre todo con el apoyo de tu familia, me imagino. Sí, exacto. El apoyo de la familia y de los amigos siempre ha sido lo primordial para mí. Bueno, Brian, eh, siempre hay un, un momento difícil quizá en, en, en la vida, ¿no? en, en todo lo que realizamos. No todo es color de rosas. Eh, quizá tú, ya durante todo este tiempo de recorrido que vas dentro de la música, eh, ¿puedes contarnos si tuviste un momento así como que bien, bien difícil, bien crucial en, en tu vida que a lo mejor te, te quiso llevar a, a dejar ¿no? a medio camino esta, esta carrera? Pues, durante la carrera sí, he tenido muchos... Muchas equivocaciones, y, pero la que más, la, la que más me, me lastimó fue la, cuando tenía la edad de 12 años, me tocaba cantar esto, una canción que era del medio ambiente y, y pues se me olvidó la letra. y Fue ahí cuando dije no quiero más, no quiero seguir en esto y, y después me, me armé de valor y seguí estudiando lo que es la música. ¿Ya? ¿Y qué tipo de música, es decir, a qué género más te has inclinado? Este, me he inclinado más, por el, me inclinado más por las baladas románticas, aunque también se suelo hacer este, lo que es cumbias, vallenatos y eso. Bueno, uno siempre tiene algún referente ¿no? para, para guiarse, para seguir a lo mejor un, un camino ya trazado, pero luego uno va haciéndose su propio estilo. ¿Cuál es el, el artista, quizá, que tú tienes como referente? Pues el artista que tengo como referente es este Pablo Alborán. Es un cantante español que actualmente tiene 30 años. Y, pues, mm. él es un gran referente para mí. Me encanta cómo, cómo canta y, pues, siempre va a ser este mi referente. Perfecto. Y bueno, ¿qué dicen en casa? ¿Qué dice tu mami ya a estas alturas? Quizá al inicio a lo mejor estaban un poco dudosos, eh, no sé, tal vez eh, desconfiados quizá, pero luego de que han visto ya tu proceso, que has avanzado, has tenido ya algunas presentaciones. Eh, ahora, ¿qué dice tú, tu, especialmente tu, tu mamá, no? Porque ella es la que siempre está más como que pendiente de, de los hijos. Y en sí tu familia, ¿qué dicen ahora? Pues la verdad, mi papá, desde que desde que yo di mis primeros inicios, su apoyo ha sido siempre el mismo. Es, es un gran, un gran ser humano, mi padre. Que siempre me ha apoyado en la música. A él le gusta mucho la música y, pues entonces, él quiere que sea un gran cantante. Y, y ahora que ya he tenido varias presentaciones, he sacado un tema inédito, pues mi papá se siente orgulloso, al igual que mi madre también. Y mi familia. Háblanos a tu tema, de ese tema inédito. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Escribiste tú? ¿Hiciste la letra? Háblanos de ese, de ese proyecto. Pues mi tema inédito nació con una inspiración eh, que uno se tiene a diario en la vida de amores. Pues, yo escribí la letra y unos grandes amigos como son Santiago Aguilar y Antonín Rivas eh, me ayudaron en lo que es la creación de de ese tema, en la parte musical, en la parte visual, en el audio. Yeah. Cada canción tiene una historia, en verdad. ¿Cuál es la historia que cuenta ese tu tema, Iné? Pues esa historia para mí es, un, es muy triste porque habla de, de una persona que la llegué este, a amar tanto, pero que después este, ella partió, partió de mi vida y... Se marchó. Te abandonó, te dejó. Como dicen por ahí, te dejó plantado. Por ahí también dicen con los chulos hechos. Eh, bueno, tantas cosas. Pero ciertamente, eh, no sé si te has dado cuenta, Brian, que cuando estos, este tipo de cosas suelen pasar, quizá en el momento dado uno no tiene como que esa, esa, esa visión clara. Eh, no entiende, no encuentra eh, razones eh, importantes para como para para decir pues esto, esto pasa por esto no eh, simplemente uno cuando ya ha pasado el tiempo se da cuenta de que eh, siempre hubo un porqué, un motivo y siempre las cosas que pasan, pasan por algo mejor eh, y sabemos que hoy pues ya estás bien has logrado, inclusive mira sacar de, esa, de ese momento difícil sacaste esta canción, que con esta canción seguramente has eh, logrado qué sé yo, conquistar nuevos escenarios, nueva gente. Entonces, eh, siempre dentro de un mal momento, hay un momento súper bueno, súper importante, que no más hay que saberlo ver, aprovecharlo, Brian. Así que, pues bueno, este, nos da mucho gusto pues, de, de que nos cuentes esta historia, porque de una forma eh, alguien más se estará identificando con, con tu vivencia, con tu trabajo, a tu temprana edad, pues eh, estás eh, tratando de llevar adelante este proyecto de música. ¿Qué quisieras alcanzar eh, a futuro? ¿Cuál es tu, tu, tu plan, tu sueño? Pues a futuro yo quisiera sacar este, un álbum de canciones que sean inéditas, propias mías. Eso es lo que... Mi, mi más grande sueño. Y cuando saqué mi primera canción, este... Fue el inicio de ese gran proyecto musical. Uh -huh. Y espero poder lograrlo. esfuerzo Perseverancia. Yo creo que se puede lograr. Por supuesto. Y tú, tú crees que, que todos, todos pueden alcanzar sus sueños, sus propósitos. ¿Tú piensas de que se puede alcanzar todo cuando se propone? Exacto. Este, la clave es... El ser fuerte y salir adelante, porque siempre van a haber problemas y personas que te critiquen, pero la clave es ser fuerte y salir adelante. ¿Tú has sido criticado eh, negativamente? ¿Has sido visto mal por alguien? Este, pues la verdad sí. Este, yo creo que todas las personas tenemos así, personas que nos van a criticar siempre. Eso creo que es de por ley. Muchas veces esas críticas, eh, que aparentemente son destructivas, quizá son un impulso también para que uno, uno no, no decaiga, no decline, más bien avance, porque la mayor respuesta, la mejor respuesta ante esas críticas que uno puede dar es justamente con el, con el trabajo, ¿no? y con, con ese cambio que uno puede dar, con ese progreso que uno puede dar, eh, a, a futuro, ¿no?, ante cualquier eh, mirada o cualquier palabra que a lo mejor quieran bajarnos, pero si tú sigues adelante y, y no dejas que esas palabras, que esos comentarios como que te, te hundan, pues esa es la, la mayor victoria. Así que, Brian, yo creo que estás por buen camino. ¿Qué piensas de yo? Me parece excelente. Siempre es importante el, el apoyo moral. Y en este caso, Brian, pues eh, las oportunidades que he tenido de conversar con él eh, siempre resalta el apoyo de su familia, en especial de, de su padre, que siempre ha estado impulsándolo, apoyándolo, acompañándolo en cada momento de, de la vida, eh, no solo en la parte artística, sino también en la parte eh, formativa, en la parte educativa, que eh, conocemos que Brian eh, sigue preparándose en la parte académica y qué bien que eh, a pesar de tener est este, este paso fundamental en la parte musical, sigue estudiando. Qué bien eh, Brian. Estás eh, en estos momentos estudiando a pesar de la pandemia, ¿no? Así es, mi estimado Leonardo. Hay que seguir estudiando. Bien, bien Brian, antes de entrar, mi estimado Ramiro también, antes de ingresar con la parte ya final de, de la de la entrevista, ya sé que Brian también o sea, tiene por ahí algo guardadito, vamos a la pausa y regresamos, queridos amigos y amigas de la Sintonía La Voz del Sur y gracias a nuestros auspiciantes que siempre están para apoyar también al talento, al emprendimiento, al desarrollo de cada uno de los habitantes y por ende, pues, a nosotros que también estamos eh, impulsando de una u otra manera a través de este espacio y también gracias a cada uno de ustedes. Vamos a, a la pausa y regresamos enseguida.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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamón, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Bien, mis estimados, estimados amigos, ya estamos de vuelta. Gracias por mantenerse en conexión con La Voz del Sur vía digital en esta ocasión. Vamos eh, a seguir, a proseguir con eh, esta conversación, con este diálogo que tenemos con Brian Saritama eh, a través de la aplicación Zoom. Estamos conectados y estamos también, por supuesto, a través de Facebook y YouTube. Estimado Ramiro. Bueno, estamos ya, como tú dijiste, en esta parte ya prácticamente final. El cierre de este, es un programa escenario, rastros, rostros que dejan rastros. Este es uno de los rostros en esta noche que van a dejar rastros por muchísimo tiempo. Así que Brian Saritama es un músico joven catapallense que esta noche nos ha acompañado aquí en el programa. Y vamos para la parte final, Brian a ver si nos regalas un pedacito de la canción. No sé qué canción tienes preparada, o es a lo mejor la, la tuya, la inédita, no sé. Y que nos compartas, y prácticamente agradeciéndote por haber estado aquí con nosotros, por dejarte conocer un poco más, por mostrar tu rostro al mundo y dejar esos rastros a través de la música aquí en escenario. Escuchemos un poquito de tu, de tu música, Brian. Claro, con gusto. A ver, les voy a dedicar una, un pedacito, de, en honor al tiempo, de, de mi canción. a recordar, pero no saben cuidar. Maldito sea el destino que se cruzó nuestros caminos, maldito el tiempo que me quitaron. He querido Y yo que pensaba Que nunca me faltaría El aire Me faltarías tú Y dime si Olvidaste como te besaba como te cantaba Sabanas, oh. damos un fuerte aplauso acá a nuestro invitado de lujo en esta noche, aquí en su programa de escenario, Brian Salitapa. ¿Cómo pueden contactarte brevemente si nos dejas uso? tu teléfono okay, en las redes? ¿Cómo estás, Brian? Eh, claro, me pueden contactar, contactar al número del celular 0979. 90 20 71 y en redes sociales en Facebook estoy como Brian Saritama y en Instagram estoy como Saritama muy Bien, mi estimado Brian muchas gracias por habernos acompañado solamente una consulta brevemente que nos digas una palabra así rápido, ¿qué es para ti? ¿qué significa para ti mamá? Pues para mí mamá significa el centro de mi propia existencia. ¡Qué chévere! No más, no, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, compañeros, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, tenemos que irnos despidiendo, eh, Ramiro. Una y... más, gracias, Brian, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este segundo programa, Escenario, Rostros que dejan rastros. Gracias también a Leonardo, y mañana nos encontramos a las 18 horas con 30 minutos. Que la pasen muy bien.